Siga por el dinero, dinero, dinero Te espero, te despierto, te quiero, no miento. Te espero, te despierto, te quiero, no miento. Tu mensaje pero no me llega nada yo, yo. Igual te hace a la cama No aparece ningún mensaje de WhatsApp. de WhatsApp Igual ya no me extraña Dímelo, si tú me quieres Dímelo, si yo te gusto Dímelo, para el disgusto Prendo un blunt. Ten cuidado con mi corazón No, no me lo rompo. Si no lo quieres dámelo oh. Me paso los días pensando en cómo estar contigo Estamos lejos pero a la vez seguimos tan unidos No quiero que se acabe esto nunca lo había vivido esto aunque creo que ya esté perdido Te espero, te despierto No miento, Pasan los días, high para no pensar en ti. No te puedo olvidar, no puedo estar clean. Baby, miro de chop, pero no te veo a ti. Pa' que te conmigo te imagino en la cojín. Pasan los días, high para no pensar en ti. No te puedo olvidar, no puedo estar clean. Baby, miro de pero no te veo a ti. Pa' que te conmigo te imagino en la cojín. Te espero, te espero.